Buenas noches. Rosemary Tapia, creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, les da la bienvenida a la tertulia Noche Milenio, programa del círculo de lectura Milenio. Hoy, 31 de marzo, vamos a celebrar, entre ellos, la poesía, el mes de la poesía. Va a haber comentarios de libros una reflexión por nuestra poeta Aura Méndez de Canova, el espacio de fragmentos poéticos, libros diversos a comentar por los miembros del Círculo de Lectura Milenio, despedida de nuestra coordinadora Aura Méndez. Yo también voy a despedir el programa. Y antes de darle el pase a nuestra coordinadora, yo quiero darle un saludo a todos aquellos que a través de todas las redes sociales de las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Livestream, Siembra de Lectores, porque Siembra de Lectores en Facebook salen en Facebook mío y en el de Siembra de Lectores. Salen en siete plataformas y todas las plataformas tienen personas observando la noche milenio. Así es que le cedo la palabra a nuestra coordinadora, la poeta Aura Méndez de Canova. Adelante, Aurita. Buenas noches, damos inicio al programa Milenio de 100 lectores. Esta noche de marzo celebramos la palabra escrita. A nuestra líder y fundadora, escritora Rosemary Tapia, nuestro agradecimiento por su apoyo permanente, con toda su logística, hernética, felizmente, toda una evolución. Eh, no ven, como dice Rosemary, muchas ¿no? personas, varias plataformas, así que es toda una evolución. Damos inicio, gracias Ros, damos inicio al programa, comentario del libro de actualidad por Rosemary Tapia. Sí, yo esta noche les voy a comentar un libro muy particular de Mario Escobar, El Libro Secreto de Hitler. Mario Escobar es ensayista, licenciado en Historia y Estudios Avanzados. Y nos vamos al año 1957, Múnich. Más Aman recibe una visita en su casa, un desconocido le pide un libro pero este se niega a entregarlo lo golpea en la cabeza registra la casa hasta encontrar el misterioso volumen envuelto en terciopelo rojo Andrea Zimmer una periodista argentina está de viaje en Madrid para dar un taller en el curso de verano de la Universidad Computense. su viejo amigo historiador Daniel Roca fue su profesor en Argentina, experto en la Segunda Guerra Mundial, le invita a su casa en San Lorenzo del Escorial. Allí le cuenta la historia de un segundo libro de Hitler, inédito, y le habla de una extraña carta que ha recibido en la ciudad de Bariloche un colega historiador, en la cual le explica que han encontrado las pistas sobre el libro de Hitler. Una de las partes que más me impresionó fue una hipótesis de que Hitler no murió. Ya la he escuchado varias veces. Fue un gran engaño. Murió un doble que tenía los mismos implantes de dentales que Hitler, que este escapó a Sudamérica. Andrea llega a Bariloche, pero el profesor Gottman ha desaparecido. Un nieto es militar le permite entrar a la casa y descubrir el archivo de su abuelo en una habitación secreta. Allí descubrirá algo increíble que les llevará a Nueva Germania, ciudad fundada por Bernan y Elizabeth Beth Foster, hermana del de filósofo Nietzsche. Ese es mi comentario de esta noche. Gracias. Continuamos eh, con Julie Butet, analista literaria y presentadora reconocida, gestora cultural y socio honoraria Millennium. Adelante, Julie. Muy buenas noches. La felicidad está reservada para aquellos que hemos llorado, para aquellos que hemos sido lastimados, para aquellos que incansablemente buscamos respuestas para aquellos que luchamos contra la adversidad, para aquellos que tratamos de seguir adelante, porque nosotros sabremos apreciarla en su justa dimensión. Rosemary Tapia. Diagnóstico NPI. Secuela de la obra y era lo que nadie creía. Escrita como testimonio para hacer saberle al lector que en nuestra propia tragedia es posible comprender el propósito de nuestra existencia, historia que enfoca una clara muestra de paciencia y perseverancia ante la enfermedad, un ejemplo centrado en la lucha constante, donde la rutina médica se hizo parte de la vida, y que pese a los altibajos que llevan a la cima de la desesperación, siempre habita la esperanza, y cuya estabilidad emocional, Tenía como objetivo procurar su calidad de vida. Alternativamente, nos lleva al conocimiento del control mental, entrenando su mente con energía universal y dominio de su atención y voluntad con la energía luz dorada. Para desarrollar técnicas de sanación en el hacer, decir, pensar, percibir y crear. Complementando la medicina tradicional, con la energía para su mejoría. Describe además un largo caminar que enfrentaría crisis de salud y situaciones adversas. Sin embargo, con cada una buscó la forma de darle sentido a su sufrimiento, basándose en que las experiencias vividas llevan consigo el inicio de nuestra propia sanación, sin dejar de lado el papel tan importante que juega la actitud. Cambio que cure el alma nos define y nos ofrece valores personales, aunado a la claridad de nuestros pensamientos. Descubriremos cómo se encaminó hacia la literatura y creación de grandes proyectos en este campo, los cuales siguen bajo su administración y liderazgo hoy día. Nos revela un pantallazo de sus alegrías pese a las circunstancias vividas, sus amistades y el apoyo. Es así, como el tiempo trajo consigo su sabiduría, el descubrimiento de su diagnóstico y estabilización de la salud, por médicos comprometidos con su profesión. Rosmarie Tapia alcanzó la evolución de su formación como ser humano, siendo más fuerte y abrazando el amor de Dios, convirtiendo su debilidad en fortaleza. Por ello, es apropiado analizar sus palabras, cuando pensamos que moriremos pronto, surge una actitud que es, en cierta forma, un punto de partida y aparece ante nuestros ojos el verdadero significado de la vida. Solo entonces volvemos a casa. Rosemarie Tapia. Esta noche me permito, con estas palabras, dedicar diagnóstico npi a mi amigo fallecido hace un mes y días, Hans Elliot Collins. Eh, este no es un adiós, es un hasta luego. Siempre vivirás en nuestros corazones. Muchas gracias. Gracias, Julie, porque has hecho una reseña muy conmovedora, un análisis completo, no solo de la obra, sino del sentimiento que conlleva la obra agradezco muchísimo este análisis porque va a ayudar a muchas personas que lo leyeron a profundizar en el argumento Bueno, continuamos eh, una breve reflexión en el mes mundial de la poesía como todos sabemos marzo celebra la poesía y el momento propicio para felicitar a todos los poetas aquí autores entre esos, Julie, está Will, está Jubeli, está Ronald. ¿no? Felicidades, porque sabemos que el oficio de la poesía es un oficio callado. Es un oficio de disciplina, de pupitre, de entrega y de emociones hondas. Así que le traigo un mensaje sobre la poesía. La poesía es el lenguaje de la delicadeza humana. En marzo se festeja la poesía en todo el territorio mundial. Ella entabla un diálogo con todo lo que nos rodea, eleva el espíritu afectivo, estético y despierta la conciencia de algún modo. La poética es una descarga emocional que permite mundos paralelos, como lo, lo onírico o el realismo. La poesía está en todas partes, nació con el lenguaje. Un poeta es un ser con sensibilidad social, trata de exaltar o de cantar su mundo circundante y más. La poética nos convoca a valorar la rutina, darle suprema importancia a las pequeñas más cosas al universo, por más de miles que sean. También se le da importancia a lo existencial humano, eh, en todas las aristas, a la naturaleza, al universo. La poesía nos permite construir mundos, pensamientos y nuestros pueblos. ¿Qué sería un pueblo sin la poesía? La poesía siempre tiene la identidad. Así que la poesía también tiene voz propia y poder creativo. Se puede decir que la poesía es una voz que resuena sin frontera y está impregnada de humanismo. Además refleja la sociedad en distintos tiempos. Y vuelve visible al mundo invisible. Nos recuerda el terruño, el mar, la madre, el barrio, el abuelo y muchas cosas más. Es un género impregnado de honda sensibilidad. La poesía es el hombre mismo en su mundo cotidiano. Ella enriquece nuestro lenguaje. Además de ser una arma cargada de futuro, con una tradición de pasado, también es una arma de seducción el poeta romántico nos hace pensar que el amor puede salvar al hombre y muchas cosas más, el poeta madura cuando es libre de prejuicio o se encuentra consigo mismo la poesía impregna se puede decir que está impregnada de filosofía del diario vivir porque la vida misma es poesía Convertir la tinta en verso es un arte de honda sensibilidad y libertad. Mientras exista el hombre y el universo, habrá poesía. Así que un género que jamás puede morir. Mientras exista el hombre, habrá poesía. La poesía está impregnada o se ramifica eh, de algún momento, en algún momento de nuestras vidas. Porque todo hombre enamorado también es poeta y sirve para todo para enamorar, para denunciar, para lavar, para lo litúrgico desde la antigüedad y registra la evolución de los pueblos. Feliz mes de la poesía para todos. Continuamos. Tenemos aquí un espacio eh, poético, así que tenemos aquí a los, a los que van a a comentar fragmentos poéticos de Elia Ríos, Sonia Ramos, Berli de León, Jairo eh, Kervin Fernández, no sé si está Jairo, y Cristóbal Canova. Poesía del libro ¿Empezamos? Destellos de Memoria y Piel de Aura Méndez de Canova. Ensimismada en tu silencio. En este exhausto vuelo de soles vencidos, aún habitas en mi carne, cándil en las tintas. Solloza el viento y toca la sed en la sangre. Fuimos silencios sin fechas. Hoy eres un destino cruzando océanos. Tu incansable esclavitud ata mis sueños de poeta. Olvidarte es como extraviar el sol rojo que mora en mi pecho acalorado. Aún escucho tus mundos agitados y sigo escribiendo en noches olvidadas. Los silencios crecen y crecen Florecen como migajas de metales y tú moras intacto en la memoria de mi piel. Placer y tristeza envuelven el mar de la vida. Hoy tus sílabas fecundan claveles tibios en la lluvia antojadiza de marzo. Nuestro canto atraviesa la piel del universo, donde soles olvidados emiten recuerdos. Nacen orquídeas misteriosas en la penumbra universal. Cuando trituramos caricias y lágrimas, todavía se llenan nuestros silencios de ojos. Ahora Méndez de Canova. Sonia Berlin Kelvin. Día de confesión. Escampa el miedo en mi retrato de mujer y una llovizna dulce desata gritos imperceptibles, secretos y el drama del amor. El frío borda voce de mi destino y guarda barajas desgastadas junto a los ojos del céfiro enmojecido. Mi lluvia raspa caricias lejanas en el espacio exacto. Aún lloro. Voy con ilusiones incorruptas, estigmas de ayer y cautela. Se aviva el ocaso del amor por el llanto de la lluvia inexplicable. Nuestras alondras guardan lumbres y suspiros. Viejas hendiduras filtran besos tibios. El aullido de las aguas metálicas va mojando nuestro ayer. Melancolía. Se atan brumas entre maderos enfurecidos y se desvanecen cantos en la blancura del albor, de destello de memoria y piel de Aura Méndez de Canova. Estás en la piel de la aurora, las esquinas de hoy corren tras de la esfera fundida de siglos, amaneceres sin fecha. Voces de aurora unifican este idilio ya existente, en el libro vulnerable del amor. Nuestros labios se encienden con la lluvia azul del verano, exhala luz al horizonte rojo. Somos dos en las envolturas de las llamas, el paisaje suspende su impetuoso canto, entrelaza hombre y mujer en el albor. Se funden retratos de ayeres y llega el viento solar a mi memoria. Al, ahora la piel de la aurora se ramifica en nuestros brazos, en los peñascos perfumados de la hierba. Ahora nuestros cuerpos se trasplantan. Se destiña el umbral de los recuerdos. Se asoma los ayeres de barro y metales. Iracundo destino. Forja al olvidar muriendo vivos. Rehuyen los sorbos del amor. Meridianos reciclados y absortos, Ahora contemplo quietud en las violetas del amanecer. Se discregan los recuerdos de los dedos. Con la esfera abiertas en las llamas Hoy la sangre se aferra al silencio Vuelvo el periplo de mi pueblo vacío Recorro el manantial acordado de la inquietud Una frágil llama circula en los poros De la aurora sempiterna Gracias Adelante, gracias Kerby Cristóbal entre, inst entre instantes aflora en las entrañas de mi memoria ayeres que voltean el alma todo lo rasgado reverdece entre instantes y el mundo entero paraliza explosivos placeres calzan nuestros cuerpos se llenan de luz palabras vacías ahora nuestras venas sudan caricias hoy se multiplican espejos limpios y arcángeles se ata un grifo con aromas en mi pecho. Aún quedan sombras en tus manos. Todavía palpitan los peces y lirios del mar. La luna se desvanece en la pira de nuestra piel. Bebimos con los pájaros incontables ayeres. Ahora sostengo los vitrales del mar fatigado, y se abren recuerdos mudos. Somos misterio y hechizo. Todavía se baten en mis páginas sílabas rotas. Y estamos unidos al árbol de sueños. Ahora nuestra lámpara enciende. Arden puertas, besos y barajas. Hay humo pálido en, en instantes. Maderos y fatigados. Y hasta un horizonte apagado. Pero hay un susurrar de sangre inconfundible que vaga hacia la eternidad. Todavía existimos, existiremos, en las auras blancas, invernales y los crepúsculos de mares. Laura Méndez de Canova. Estás en la piel de la aurora. Hay lumbres en mis dedos silenciosos. Aún florecen en nuestros cuerpos geométricos. Tintas viejas y peces rojos. Me quedan espinas rotas sin astillas y raíces con pedazos de sol. Palpitan nuestros cuerpos en los espejos del amanecer. Allí se calcan labios atados de sueños. Los vacíos de luna se llenan de espantos. Y la sangre llama sed entre gaviotas. Veo tu alma desnuda, tatuada de poemas. Llenas con tus ojos mis siglos y quimeras. Llega el fulgor en céfiro de, de la aurora, aparecen acuarios en nuestros rostros, se encrespa una llovizna de recuerdos en la sangre apacible. Ahora hay destellos de frases con ceniza. Aura Méndez de Canova. Gracias. Cerrando, tenemos aquí una breve reflexión de Romeo y Julieta, de Julie Boutet. Adelante, Julie. Gracias, Aurita. Buenas noches nuevamente. Mi único amor surgido de mi único hombre, William Shakespeare, Romeo y Julieta. Joya clásica de la literatura publicada en el año 1597. Es una obra conocida mundialmente, ya que ha sido leída y adaptada para escenarios musicales, ópera y cine. Su tema principal es el amor prohibido, que da como resultado dos amantes desventurados a causa de las pugnas y viejas rencillas entre ambas familias, los Montesco y los Capuleto, ilustres de Verona. Shakespeare escribió un poema narrativo que muestra a un Romeo que se va siendo experto en sonetos a lo largo de la trama. La técnica dramática es la habilidad utilizada por el autor para envolver al lector y llevarlo a sentir ese amor romántico, convertido en poesía con formas métricas. La tragedia es el producto del odio y la venganza. Se observa además algo de comedia y otros subtramas que dan vida a, las, a los personajes, adornando la historia en el desarrollo de la lectura, misma que tiene un fatal desenlace que deja una huella imborrable y un gran mensaje para ser transmitido, considerado la finalidad de Shakespeare. La tierra es la matriz y tumba de la naturaleza, el útero y sepultura de la vida. Fray Lorenzo, Romeo y Julieta, William Shakespeare. Gracias. Sí. Gracias, Julie. Continuamos. Viene la sección de libros diversos, a comentar, tenemos aquí a Ronaldo Medina, Gabriel Herrera, Yubeli Arambia, eh, Sonia Grego, no sé si Kelvin va a comentar algún libro, en la medida que avanzamos, me avisan si tienen más libros por comentar por favor, empezamos, Ronaldo Medina, Buenas noches a todos. Eh, bueno, una dicha nuevamente estar compartiendo en este, en este espacio. Yo la verdad es que para, para esta ocasión sí quisiera eh, compartir con ustedes algunas inquietudes de, del último libro que, que he estado leyendo y lleva por, por nombre hacia una medicina con alma del doctor José Guillermo Rosanet. Es un libro eh, de un, un estilo ensayístico, es, es un ensayo en propiedad. Y pues con, con el inicio de las rotaciones clínicas de, de este semestre, eh, este libro me ha permitido poner en perspectiva eh, eh, ese cambio de paradigma que plantea el doctor eh, Rosanet de, de una medicina biologicista y hospitalocéntrica a una medicina humana integral, holística, eh, con un abordaje apropiado de los determinantes socioeconómicos de la, de la salud, como lo son la política, la ecología, eh, el empleo, eh, la educación, eh, la vivienda, servicios básicos. Eh, esto que, que ya para, para aquello de, de mediados del, del siglo pasado, en, en la década de, de los 90, el, Médico antropólogo Merrill Singer ya eh, reconocía como, como un fuerte componente de todo el proceso de salud, enfermedad. Eh, las habilidades blandas, la inteligencia emocional, la empatía, la beneficencia, la no maleficencia, la benignidad, no se enseñan en la universidad. Ellas se cultivan con, con, con la introspección personal, se cultivan con el desarrollo de una mística profesional, se cultivan con, con la meditación, se cultivan con la contemplación, se cultivan con los ejercicios espirituales que, que caracterizaban la vida y la obra del doctor José Guillermo Rosanet y, y han hecho que sus libros como este en particular se constituyen en un credo para los que aspiramos esa mudanza de este sistema de salud enfermo, que no acaba de humanizarse por lo visto, aún no con la capacidad de aliviar el dolor de nuestras madres, de nuestros hermanos y de nuestros hijos. Una medicina con alma del doctor José Guillermo Rosanet. Una lectura obligada para los que pues han, han dedicado han decidido dedicar sus vidas a este apostolado. Excelente. Es pediatra, ¿no? Rosanet. Tengo aquí un libro de él. Continuamos. Entonces, Yubeli, que está en un poquito lejos para que la señal no se nos pierda. Adelante, Yubeli, la poeta Arandia, panameña y venezolana, ahora. Sí. Adelante. Sí. Bueno, buenas noches, este, encantada nuevamente de estar esta noche con todo este maravilloso grupo y sí, un poquito de panameña venezolana, con mucho orgullo, las dos nacionalidades. Eh, esta noche quiero hacer un breve comentario sobre una poeta de mi pueblo eh, que acaba de fallecer y por otras entrevistas de otro, desde otros países bueno, me han hecho entrevistas y he podido llevar un poquito la voz de ella eh, ella es la poeta Elvira Cárdenas de Ruiz y ella me envió este antes de morir su primer libro que se llama Fronteras del Silencio nos unió una gran amistad ella fue una excelente madre, madre de mis compañeros de estudio, de mis amigos. Ella fue maestra, directora de colegio, fue poeta. Ella estaba en todo y su calidad humana traspasó a muchos nuestra, nuestro sentir, nuestras ganas de seguir escribiendo poesía. Una mujer que a sus 84 años murió enamorada, enamorada de la vida, pero ya estaba viuda pero hablaba con mucha energía, con mucha pasión por todo, hasta por los signos del horóscopo, hablaba de todo. La poesía de Elvira Cárdenas deslumbra con un lenguaje con mucha fibra humana. Ella sintácticamente eh, va agarrando los versos, los conjugaba, los confabulaba. Y sacaba una esencia que su poesía terminaba siendo poemas de vida y de, de mucha pasión. Me voy a permitir para no, para no ir en contra del tiempo. Quisiera leerle uno de los tantos poemas de ella, porque cada poema de ella fue conversado y y supe lo que había detrás de cada poema. Este se llama Puedo. Puedo pintar cielos estrellados en tu luna de topacio detrás del arcoíris. Puedo pintar lunas y acuarelas con el pincel y acuarelas con el pincel de las esferas, Surcando los espacios en tu nombre donde el arrayán florece y se estremece de verdades míticas de tu tiempo. Puedo ver que emerge de tu mano el verso y la palabra que te nombra. Esta noche quise honrarla como amiga, como madre y como una gran poeta de mi ciudad y de mi pueblo natal. Muchas gracias, Aura, por esta oportunidad. Y gracias a todos. Un honor. Gracias, Ligueli. y Continuamos. El doctor Herrera. Adelante, doctor Herrera. Hola, buenas noches. ¿Cómo están nuevamente todos? Eh, bien, como estamos cerrando también en vez de la poesía, yo quería comentar un libro de poesía. Como le dije, a mí me gusta también bastante la poesía, sobre todo cuando es poesía romántica. Entonces, acá tengo conmigo mi ejemplar de una de mis poetas favoritas. Ahora, Méndez de Canova. Que para mí es un libro de poemas muy, muy, muy importante, muy interesante, porque eh, me despertó un poco también en el momento a, a explorar más la, lo que era la cultura literaria aquí en Agua Dulce, eh, y encima me gusta muchísimo porque en la portada incluso involucra otro de mis artistas favoritos locales, que es el profesor Macías, que es un cuadro de él inspirado, así que hay dos, dos partes importantes, de lo que es la identidad cultural de mi pueblo, que para mí eso es muy importante siempre, ¿no? Y con este, con este libro de, de, de poesías, realmente para mí fue, eh, la palabra correcta para decirlo, fue como inesperado al momento de leerlo, ¿no? Porque como bien lo dice, la, la, la, la reseña que hace Moravia al final, es una poesía muy, de mujer, muy, muy pasión, eh, es una poesía intensa, mucho romance, y por aquí no tengo un, un punto es hasta cierto punto imposible no ruborizarte en algunos poemas, entonces pasaba que cuando estabas leyendo los poemas y, y te quedas así como, pero lo escribió ahorita, <risa> y, y entonces te, tienes ahorita, o sea, yo crecí conociendo ahorita toda mi vida, y siempre tienes una imagen de, de una mujer como, así como se muy importante, pero, pero al final de cuentas lo que me gustó fue eso, o sea, te abre a esa, esa esencia de ser mujer, de, de, de lo que toda la mujer lleva por dentro, y que de momento nosotros a veces buscamos de alguna manera como, como taparla, como, como, como que la mujer sea nada más la mamá, la que se encarga de, de cuidar a los niños de, de, de atender la casa, lo demás y, y, y, y no conocer esa, esa fuerza interna que, que, que, que significa ser mujer y, y la sensualidad que eso puede involucrar y, y, y todo esto ¿no? entonces eh, leer este libro de, de poesía fue, mí fue primero conocer una parte de, de la ahorita que yo conocía que, que, que como te dije, me ruborizó un poquito y me dio un poquito de, de penita al principio, como decimos un panameño, pero que me fascinó a, al verlo, y, y como también lo escribe Moravia y tan, tan claramente escrito, tan, tan, tan bien escrito, y al mismo tiempo sentir es, es, ese, ese fuego de pasión en, en dos poemas, que principalmente son los que a mí más me gustan, que son atados y destellos de, de, de memoria y piel, que, que para mí son como eh, bien puestos, pienso el título de, de, del, del poemario porque es ese pítome de una sensualidad un fuego, una pasión pero al mismo tiempo como con un cierto grado de timidez, como que quiero ser sí. estallar en algo pero tengo que hacerlo un poquito más sutilmente, pero sin dejar de, de llegarte a a, a, ser, a ruborizarte o a sentir también la pasión que ahorita trataba de, de, de, de transmitirnos en, en esa poesía y de verdad, de, de verdad que por eso para mí es uno de los, de los, de los poemas del libro de poemas que yo más consulto y de incluso también lo, lo, lo he regalado en algunas veces también a algunos amigos porque primero el orgullo de, de conocer a la poeta, de que sea de mi pueblo y encima porque personalmente me gusta mucho la poesía y pienso como lo hice bien, le dije, lo dije hace ratito, es una poesía que, que despierta eh, mucho en, en uno eh, el, el, el respetar y aprender a valorar esa pasión innata que hay, que hay en la mujer, ¿no? Así que realmente por eso quería... Me sorprendió también que hoy todos estaban leyendo algo y ahorita no sabía esa parte. Y digo, no me lean el mío, no me lean el mío. Por suerte no lo hicieron. <ríe> eh, porque quería así compartir un pequeño fraz, un fragmento de la, de la, del poema de, de Estellos de, de, de Memoria y Piel que, que me gusta y que, que creo que sintetiza un poco lo que, lo que acabo de decir, ¿no? Y para compartirlo más con ustedes brevemente. Y dice así. dice así. Creces en mi memoria cristalina como llovizna que turba mis sentidos. Titulamos noches inmortales como raíces en vientos implacables Y todavía crece semisporos. mis poros El aire acalorado se funde entre sombras Palpitan sentimientos Batir de siglos Destellos de la memoria hilvanan hombre y mujer Soles vencidos destilan lágrimas El humo del destino Se mece entre los dos Pida y azar Se tejen trazos vivos Vuelvo a escapar el manto de placer Gira el caracol espumas vírgenes golpean un dulce hechizo bajo arenas enardecidas se abren albas y se desnudan semillas florecen en el fondo marino esponjas y medusas en mí florece un ave entonces eh, para mí una full recomendación sobre todo los que queremos explorar un poco el pensamiento de mujer entender que, que la mujer es más que, que, que la que responsable de, de, de nosotros eh, sino que también es una fuente de pasión, es, eh, es la fuerza viva que mueve todo, por eso que a veces me, me gusta mucho también la poesía de, de Neruda, porque lo pone así, él, él dice que, que la mujer es como la, lo que lo mueve a él a todo, lo que lo mueve la fuerza, pero hay, en ese sentido él ve como musa, pero me gusta que, que sea una poesía escrita por mujer y que mu nos muestre eh, esa pasión que va por dentro. Eh, ahorita gracias por el, el, el trabajo y bueno, eso es lo que quería compartir esta noche con ustedes. Gracias por el comentario, doctor, es cierto, es cierto, a mí me costó un poquito, porque originalmente yo había escrito, y después tuve que desdoblarme, a mujer, porque sí tenía que romper ese paradigma, ¿no? Y me costó, pero tuve que hacerlo, y, y de verdad, porque la gente ahora es erótica, y hay que usar el erotismo que sea maquillado, fino, porque si no, no te leen, ya hemos avanzado, y hemos evolucionado, y si vemos la televisión, todo es erotismo, la publicidad, todo... Así que la poesía pues, no escapa también del erotismo. Y realmente sí, es poesía de mujer, abierta y se justifica todo. Se justifica todo por la simple razón de qué? De amar. Así que gracias, doctor. Me encantó su comentario. Bueno, creo que hemos celebrado el mes de la poesía con todo. María, a ah, la doctora Montejo. Sí. Buenas noches, favorita, buenas noches. Gracias, igual. Voy con el verso. Cómo no, sí, la doctora estaba en una reunión, pero ella me dijo que saliendo de la reunión llegaba y qué bueno. El verso es la esencia de mis versos 2 Un momentito. Secretos y garabatos encienden la piel, surge la fogata de cigarros en el pecho, arden sin llamas, placer y quietud, Seguimos atados al enigma de hombre y mujer. Mis silencios capturan tu esencia en los fantasmas vacíos del amanecer. Horas sin reloj invaden la sangre, memoria y poros de la carne. Entre horas vacías veo ángeles con campanas, ahora tus caricias se enclavan en la poesía. Estalla junto a las tintas un pasaje de quimeras y desvelos. Se baten imágenes inagotables con metales en mi cuerpo. Somos arcilla de cuerpos renovados. Hoy puedo usurpar tu esencia y plasmar en nuestra anatomía pinceles que estremecen lluvias muertas. Aura Méndez de Canoa. Gracias. Igual. Tienes Jairo para cerrar con las gotas de... de, de el libro que, le, que he leído este mes es Hijas de la Alegría, de Deepak Chopra. Permítame una palabra para conocer al autor. Deepak Chopra es médico, escritor y conferencista. Indio. Una de las principales figura en el campo de la medicina holística, la espiritualidad y el poder de la mente en la curación médica, medicina moderna. Hijas de la alegría, tiene un inicio singular. El protagonista, Jess Conover, un joven escritor de Boston, lee en el periódico este anuncio. El amor te ha encontrado, no se lo digas a nadie, simplemente ven. Y siente que está dirigido a él y solo a él. Deja su trabajo y se pone en viaje hasta llegar a encontrar dos mujeres, Elena y Dolly, que se hacen llamar las hijas de la alegría. Jess inicia entonces con sus guías, un largo camino de amor e introspección en un viaje espiritual que revela su mundo interior más allá de los sentidos. Ese mundo lo llama mundo sutil, en el cual algún día cada quien encontrará a alguien que lo guíe, guiará hacia el despertar cambiando su energía. Las hijas, las hijas de la alegría han podido transformar su tristeza en alegría y conseguir el misterio de la vida y del amor. A través del amor que todo limpia, podemos sanar las viejas heridas hasta curación completa y el descubrimiento del ser real. Para las mujeres, el, el amor es tan necesario como el aire que respiramos, un oxígeno mágico que redime. En fin, el secreto de la felicidad está en uno mismo, en la búsqueda del yo real, escondido en cada uno de nosotros, y hace que el intangible se vuelva tangible. Es una historia mágica y mística que fascina y reconforta. Es feliz. Ya estamos terminando. Queda eh, Carlos Miquilato, está aquí. Sí, es muy necesario para nuestros días: es que la literatura debe ser impulsada en todos los colegios a nivel nacional del eh, idioma. Debe haber. ¿Debe haber eh, un, un bombardeo literario en, todo, en todos los niveles educativos, primarios, secundarios, universitarios? No. Yo les impulso en, en, en el libro de texto, en el texto que utilizamos, eh, tenemos eh, reading, historias, ¿no? eh, donde se hacen análisis, análisis literario. Entonces, eh, es muy importante, en inglés, por supuesto... Pero también su que hacerlo en español para enriquecer el idioma. Eso es mi aporte y doy las, eh, las gracias a Rosmarie y Aura por haberme invitado a este maravilloso programa. Me gustaría invitar a mucha gente más y parece eso Rosmarie nos visita en, en el INAE donde se necesita tanta, tanta información. Muchísimas gracias. Carlos, yo te voy a invitar a los encuentros que yo tengo mensual de manera virtual, para que tú veas que los estudiantes desde primaria están leyendo, comentan los libros y se sienten muy felices de ser lectores y de pertenecer a Siembra de Lectores. Gracias. Te voy, a, usted... te voy a mandar, ahorita me va a mandar el contacto, te voy a mandar la invitación para que te sientas feliz que no todo está perdido. ¡Oh, qué maravilla! Y Yo, también y... para invitarlos a ellos. Me gustaría invitarlos sí, a ellos. Sí. No, no tengo Ros, y Carlos quiere que lo hiciste en su escuela también. Ajá. O sea, con, con lo de ahora, ¿no? Con el Zoom. Ajá, como no, con mucho gusto. Que... Gracias. Eh, Carlos es este profesor de inglés. Correcto, en el INADE. Y bueno. de clase en las mañana de 7 a 12, con un solo Ajá. salón. Yo tengo una novela en inglés. Roberto, down the right track. Así oh my goodness. Que es la de Roberto por el buen camino. Entonces, yo te voy a mandar el primer capítulo para que lo vayas leyendo. Te lo agradezco. ¿Cómo no? lo voy a compartir con ellos. ¿Cómo no. Excelente. Bueno, entonces vamos a, a el cierre con nuestra fundadora, Rosemary Tapia. Ya 17 años con Rosemary. Todo este apoyo. Gracias, Rosy adelante los medios. yo pienso que no somos un puntito una arena en el desierto nosotros somos la gran ola que lleva la cultura que lleva la lectura a las personas para que desarrollen el pensamiento crítico nosotros somos guerreros y guerreras de la promoción de la lectura y lo vamos a hacer por muchos años más. Un fuerte abrazo, saludos a todos los que nos están viendo en las redes, tomen un libro y sigan adelante con nosotros.